Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo restaurar un iPhone desactivado utilizando iTunes. Forma número 1, utilizando ForMeKey de Tenorshare. Comenzaremos abriendo el programa ForUKey de Tenorshare en nuestro ordenador y conectaremos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Para que ForUKey detecte nuestro dispositivo, será necesario colocarlo en Modo Recuperación. Para entrar en este modo, deberás mantener presionados unos botones específicos de tu dispositivo. No te preocupes que 4 te indicará cuáles son. Una vez terminado este procedimiento, se empezará a descargar automáticamente el firmware correspondiente. Haremos clic en Iniciar y empezará el proceso de quitar código de seguridad. Durante este proceso, será muy importante que recuerdes que no debes desconectar tu dispositivo al ordenador en ningún momento, ya que esta acción podría ocasionar graves problemas a tu dispositivo y daños irreparables. Ahora solo debes ser paciente y esperar a que finalice el proceso. Cuando finalice el proceso de quitar código de seguridad, esto será notificado a través de una nueva ventana emergente. A partir de este punto, podrás comenzar a configurar las opciones básicas de tu dispositivo, como lo son Red Wi-Fi, Idioma, Región, Seguridad. Forma número 2. Desbloquear con iTunes. Nuevamente, conectaremos nuestro dispositivo al ordenador mediante el uso de un cable USB y procederemos a abrir iCloud en nuestro ordenador. iCloud detectará automáticamente el dispositivo cuando le demos clic a la opción Sincronizar. Daremos clic en en la pestaña Resumen y haremos clic en la opción Restaurar iPhone. Se nos realizará una pregunta de seguridad y también se nos preguntará si deseamos hacer un respaldo o no. Haremos clic en Empezar y comenzará el proceso de restauración de nuestro dispositivo. Este proceso se llevará varios minutos, así que, por favor, sé paciente. No olvides que durante todo este proceso, tu dispositivo debe mantenerse conectado al ordenador a través del cable USB. Una ventana de diálogo en iTunes te notificará que ha terminado la restauración. Después de esto, tu dispositivo se reiniciará y empezará a trabajar con total normalidad. Y podrás configurar las opciones básicas de tu dispositivo como región, idioma, zona Wi-Fi, seguridad y más. Forma número 3, desbloquear con iCloud. Iniciamos abriendo iCloud en nuestro buscador de preferencia. Ahora daremos clic en la pestaña Todos los archivos. A continuación, aparecerá una lista con nuestros dispositivos Apple. Y seleccionaremos el dispositivo que queremos restaurar. Aparecerá un nuevo menú en la esquina superior derecha. Daremos clic en la opción borrar iPhone y responderemos las preguntas de seguridad. Confirmaremos la confianza en el navegador y aceptaremos las demás opciones para que nuestro dispositivo se restaure. Por último, confirmaremos la opción borrar dispositivo. Ahora daremos clic en la pestaña iPhone nuevamente y seleccionaremos el dispositivo que deseamos eliminar, y haremos clic sobre la X. Al realizar esto, comenzará la restauración de nuestro dispositivo automáticamente. Ahora solamente deberás ser paciente y esperar a que se complete la barra de carga que aparecerá en la pantalla de tu dispositivo. Debes ser paciente, este proceso tardará algunos minutos. Una vez completada la barra de carga, habrá finalizado el proceso de restauración y tu dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás utilizarlo con completa normalidad. Ahora podrás realizar configuraciones básicas como región, idioma, red Wi-Fi, país, opciones de seguridad y más. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es y seguirnos en nuestro canal de YouTube Tenorshare Spanish.